Vamos a iniciar entonces con el primer panel del día, IPv6, pasado, presente y futuro. Este panel será moderado por Carlos Martínez, quienes ya muchos lo conocen, él es el gerente de tecnología de Lagni y estarán acompañando, lo invito a subir por favor, Perlitos, adelante, y voy a presentar al resto de participantes, a quienes también voy a invitar a subir, eh, Douglas Fisher, ingeniero de control y automatización en Made for IT, Wesley Correa, analista de telecomunicaciones con 20 años de experiencia en el mercado ISP y creador de Telecom Entrenamientos. Y de forma remota, porque nos acompañan virtualmente, eh, nos están acompañando Leslie Diggle, directora técnica de Global Cyber Islands. Ha estado involucrada activamente de forma eh, evolutiva prácticas en Internet durante más de 20 años. Entre sus diversos roles lideró algunos de los grupos de trabajo del IETF. Y Sandra Jaque, que también nos acompaña de forma remota, es ingeniero civil electrónico con más de 25 años de trayectoria en gestión y implementación de proyectos de infraestructura TIC. Así que es un panel de lujo. Y entonces rápidamente voy a, a darle la palabra a Carlitos para que empiece con el panel y luego vamos con la, eh, las instrucciones para que puedan desarrollar y participar tanto de forma remota como presencial. Gracias Sandra.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 Es eh, interesante pensar cómo el despliegue de perversión 6 es transversal a todo lo que hacemos en Internet. A diferencia de otras tecnologías, eh, RPKI, DNSSEC, que esas otras cosas que ustedes mismos me escuchan hablar mucho, eh, resuelven problemas en un dominio más acotado y, y se prestan más para ir haciendo despliegues incrementales e ir probando cosas. Y, y perversión 6, si recuerdan las capas de Internet,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 mostrarles algunas estadísticas, o las puedo comentar, de hecho no hay problema. Ah, bien. Si sí, sí, lo pueden ver, eh, esto es lo que dice, es el promedio de el porcentaje de usuarios que pueden acceder a contenido de hiperversión 6. O sea, estaba esperando que saliera acá, por eso. ¿no? <ríe> eh, en la región del Agni, estamos en un 31%, más o menos, 31%.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 Esperamos un segundo que tenemos algún tema de audio. Okay. Estamos con un temita de sonido que enseguida lo solucionamos. Este, le pedimos a Sandra si puede hablar un poquito para ver si lo... Sí, hola, bueno, un saludo a todos. Eh, espero me escuchen. Dicen que en Zoom se escucha bien, quizás allá en la sala. La escuchamos pero muy bajito ¿Sí? acá. ¿eh? Hola, hola a todos. Dale. dale. Saludos. Yes. Eh, ¿Continúo o prefieres ir con otro panelista? Danos un segundo, Sandra, que vamos a tratar de arreglar el problema de salida. Ok. Bien. Mientras se va solucionando, el inconveniente con la conexión de Sandra. Quiero mencionarles que para hacer esta sesión más interactiva, los invitamos a sumarse a la plataforma AHA Slide, eh, que vamos a estar compartiendo eh, en breve en pantalla. Van a visualizar un código QR. Además, van a tener el link en el chat de Zoom para quienes nos acompañan remotamente. Tienen que acceder a ajaslide.com barra IPv6. Allí les vamos a pedir que escriban una palabra que escribiría el futuro de IPv6. Es importante que escriban una palabra por casillero. <coughs>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 Y si no, como les mencioné, el enlace es ajaslive.com barra IPv6. Bien, ahora sí, Carlitos, te doy la palabra. Esperemos que... A ver, ¿lo vamos sí. con Sandra de vuelta. Sí, sí, ¿me escuchan? ¿Se escuchan? Hola a todos y todas. Ahora la escuchamos, pero no la vemos. Vamos a dar unos segunditos. Ahí pueden ver el código QR para que puedan ir escaneándolo. Sandra, Sandra, tenemos el código ahí, un segundito. Damos unos segundos para que puedan escanearlo y vamos enseguida con Sandra Hack. Bueno, Carlos, me piden si podemos seguir entonces con los otros panelistas. Bien, sí, de acuerdo. vamos recuperando el audio de Sandra. Bien, Gracias. perfecto. Eh, vamos a hacer un cambio, un cambio de orden entonces, y bueno, en, en, tal como nos habíamos planteado la orden de exposición, me eh, acompaña a Douglas Fischer acá. Douglas es eh, también, eh, él dice que no, pero yo me gustaría de que en este panel tenemos dos generaciones. Tenemos los más veteranos que hemos estado hace más tiempo y la nueva generación que creo que ellos la personifican muy bien. Ellos dicen que no, que ya no se consideran nueva generación, pero yo los voy a dejar a ustedes que lo decidan por, que, que juzguen ustedes mismos. Douglas, ¿qué nos puedes contar acerca bueno, de, de tu historia con version 6? Gracias. Uh, bueno, mi historia con version 6 no es tan diferente de la, de la, que, de la que usted contaste. Uh, si sí, sí, está muy ligada a la historia de IPv4, pero eh, yo tengo una retaguarda que viene del, de la red corporativa, ¿no? inicialmente en la red corporativa ¿no? y no hay red de telecomunicaciones y ISPs. Eh, lo mismo aconteciera, eh, eh, yo estaba estudiando eh, y parecía como un una anunciador del apocalipsis. Ah, el IPv4 va a acabar, va a acabar. Entonces, eh, siempre sentía así y, y todo me tomaba como mentiroso <ríe> Entonces eh, y cosas y, y, y todo. Que, y desde aquel tiempo eh, yo vi que las los, los metodologías de transiciones que pasamos por muchas, se si, si oyamos acá, eh, se baseaban en hacer todo lo, todos los pasos correctamente.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 eh, y y de, mi historia con esto eh, siempre fuera de ser la persona, aquello chato, aquella persona que ficaba aburriendo a los otros. Por favor, hagan correctamente, por favor, hagan correctamente. Y algunas veces me esquecía del por favor. y usaba algunas palabras pesadas. Eh, entonces, eh, eso es un, casi como una tradición mía. Eh, soy la persona que habla de aquello que no se quiere hablar. Eh,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 Súper interesante cómo como esas actividades eh, marcaron un antes y un después y cómo, sí me pareció interesante pensar cómo a veces hace falta una acción de shock, y lo traigo porque oh my God. quizás es algo que en algún momento de alguna forma debiéramos repetir. Siguiendo entonces con esta primera, esta primera etapa de, de participaciones, me gustaría ahora darle la palabra a Wesley. Wesley eh, también para mí es parte de la nueva generación, él eh, viene... Eh, tiene su empresa, pero tiene, viene quizás viendo el tema de IPEC-6 desde otro ángulo que el, eh, Wesley es muy activo en el tema de entrenamiento y dar entrenamiento a, a quienes van a ser los próximos técnicos que van a continuar con el despliegue de redes en la región. Wesley. Muchísimas gracias. Eh, mi historia con IPD6 es un poco graciosa, un poco interesante, porque ya tengo aproximadamente unos 11, 12 años, años de evidencia con el IPEC-6 y todo empezó en mediados de 2009, 2010, cuando yo trabajaba en un ISP, un ISP mediano, así con unos mil usuarios, sí estaban empezando a hacer las implementaciones de IPv6 y decidieron por elegir un alguien para ir a tomar una capacitación de IPv6. Y en lugar de elegir uno de los gestores de red ingenieros y todo más, eligieron un muchacho que estaba allí para hacer documentaciones y ese muchacho debería de tomar el curso y después replicar a todos dentro de la empresa. Pero el muchacho trabajaba en el, en el sector de desarrollo de software. O sea, de redes en sí, no sabía nada. Y eso en realidad me incomodó muchísimo porque fue un conocimiento desperdiciado. Y desde 2011, yo dejé esa empresa ya incomodado con todo el tema de IPS que yo no pude aprender y tuve la oportunidad de tomar un curso de Nick br de IPS en ese año, el 2011. Sí. Juntamente con el inicio de mi operación en Brasil, que tuve en ISP, que posteriormente lo vendí. Y antes de tener mi propia asignación de recursos IP de NIC yo ya tenía IPvC implementado. Yo establecí un túnel con New Hurricane Electric, tomé un barra 48 y le hice la implementación. O sea, desde prácticamente desde mi cliente número 10, él ya tenía IPvC implementado. Y yo vi que la necesidad de la gente de aprender a implementar IPvC era latente. Y obviamente, porque ya me conocen personalmente, saben que a mí me gusta enseñar. Entonces, yo aproveché esa oportunidad para empezar a dictar pequeñas capacitaciones para empresas de cómo implementar el IPv6. Y eso en 2012, 2013, hasta que, obviamente, armé una escuela y dictamos muchísimos cursos, enseñamos a mucha gente. Y en estos poco más de 10 años que tengo de evidencia de IPv6, acumulo algunas historias, algunas graciosas y otras, puedo decir que son lamentables, son.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 absorber de esa, de esa situación y obviamente usamos eso como combustible para decirle a la gente no, eso es una ignorancia, eso no es así, va a llegar el tiempo que si uno no convierte ese IPv6 es de la misma manera como, como decía Carlos dejar de usar combustibles fósiles y empezar a usar combustibles eléctricos va a llegar en, en un tiempo, no sé 50, 100, 200 años que eso va a suceder y el que no se cambie se va a quedar sin auto, sin poder manejar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 Creo que ya podemos ir probar de nuevo con Sandra. ¿Sandra? Sí, hola. ¿Me escuchan? Sí, ahora ah, sí. sí. Perfecto, perfecto. Me tuve que poner aquí los audífonos. Bueno, primero un saludo a todas y todos. Eh, felicitaciones al LACNIC por su aniversario. Es un orgullo para la región, así es que saludos y, y éxito por muchos, muchos, muchos años más. Como bien comentaba Carlos, eh,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 como ahora en la Universidad de Chile, no puedo mostrar un caso de, de éxito y eso obviamente que, que entristece, digamos, la verdad es que creo que habría sido mejor que yo partiera porque no tengo historias eh, felices que contar eh, y no cerrar con algo más triste, pero bueno, ya, ya hablaremos del futuro también. Eh, nada, solo un poco de historia y mi, y mi involucramiento con IP IPv6, eh, yo creo que Raúna fue la red académica chilena probablemente el primer bloque que se asignó en Chile ya eh, a inicios del 2000, en el 2003, de hecho, eh, que comentabas tú, Carlos de Amo.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 y hablábamos mucho de migrar hiperversión 6, o sea, votar hiperversión 4 y poner hiperversión 6. Y obviamente eso era imposible. O sea, era imposible hace 20 años atrás, hoy día es difícil eh, todavía, creo yo. Eh, entonces eso, para mi gusto, causó mucho la desmotivación. Al tiempo después empezó a hablar ¿no? de adoptar, de dual stack, en fin, pero al principio era migrar, Entonces eso radical, yo creo que también jugó en contra. Eh, y nada, en el ámbito académico siempre había motivación por experimentar y conocer las ventajas de IPv6, así que eso hizo que se mantuviera, digamos. Eh, pero bueno, como dije, yo diría que hace ya casi 20 años, eh, a nivel académico creo que en Chile casi no existimos en IPv6, ustedes manejan las estadísticas, pero yo creo que somos de los países que tenemos muy poca adopción eh, y hace poco me tocó coincidir con varios colegas eh, y estuve ahí, por supuesto, porque como sabía que iba a conversar con ustedes, sondeando en qué estaba ipv 6 en las universidades en Chile y yo diría que en general no está en el radar todavía, eh, básicamente por prioridades. Todavía está la sensación de que no me pierdo eh, mucho, digamos, no estando conectado en ipv 6, en fin. Eh,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 Eh, Douglas, ¿qué te parece? ¿Cómo seguimos de acá en adelante? Eh, antes de responder un poquito sobre eso, voy a tomar la libertad de quebrar un poquito de protocolo porque en la primera respuesta estaba un poquito nervoso porque hoy una, una, una quiebra de orden eh, también nervoso porque olhando desde acá eh, usted hablaste de, de generación ah, yo, yo veo desde acá muchas cabezas, cabellos blancos estas son la, la, la, la generación anterior. Aquellos que pasaran por lo tiempo que se escogía DECnet o otro protocolo y así tuvieran que migrar realmente de protocolo. Eso fuera una gran, un gran desafío. Y, PVC, y migrar para IPv6 es un desafío, sí, muy grande, pero estos es, son grandes héroes también. Pero respondiendo a su, su pregunta, eh, yo creo que... Una cosa que hablamos ontem so, en, en un tutorial que estaba viendo, no existe bala de plata Entonces, lo uh, que, o que quiero decir con eso, no, no se re, ah, vamos todo a hacer 464XLAT, que yo pienso que sea la mejor técnica de transición para un ISP no va a conseguir hacer eso en todos los ISPs, en todos los escenarios, y mismo dentro de un uno, un único ISP no va a funcionar eso en todos los escenarios. Entonces, también, teme, entonces vamos a usar todo Duostack. ¿cierto? Vamos al Duostack, pero Duostack no, no, no tenemos IP, IP, y direcciones IPv4 disponibles para todos. Entonces, tenemos que usar CGenat. Entonces, eh, eh, también tenemos que usar, eh, para, do, mirando para data center, con, con tomando como por ejemplo Meta, eh, eh, V6 Only, con alguna técnica de transición de entrada de conexiones. Entonces, eh, pero para todos esos escenarios, eh, remetiendo un poco a, a que yo hablé en inicio, ¿o ¿qué es la diferencia de ser una implementación dolorosa o... Sencilla, respetar todos los demás protocolos que están perto de, de, de, del el protocolo de capa 3. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Internet es una sucesión de cosas que una depende de la otra. Entonces, para que el IP funcione correctamente, el Ethernet tiene que funcionar correctamente, el CIA, el GIA, M8A también tiene que funcionar correctamente, arriba de todo eso, el DNS, el HTTP. Entonces, todas eh, las toda la técnicas de transición confían en otro protocolo, confían que los, que los usuarios van a, a usar eh, técnicas, van a respetar aquello que fuera diseñado. Entonces, por ejemplo, cuando vemos que ah, lo que debería, cuando vemos algún tutorial diciendo ah, lo que debería hacer aquí es usar un nombre DNS, pero para simplificar vamos a usar Uh, un IP directamente uh, configurado acá. Ah, aquí acá debería ser una ACL de, correctamente, pero no vamos a colocar para simplificar. Todo eso son formas de incentivar a tener problemas de, de aquí a dos años. Estos es problemas uh, son, son monstruos, monstruos que voltarán en la noche para nos pegar. Uh, y, y, y cuando digo eso, digo de cadera, por ejemplo. Eh, técnico, tuve de historias, tuvimos escenarios de implementaciones de IPv6, donde el cliente de consultoría aceptó la implementación de IPv6. Cuando comenzamos a implementar, muchos problemas con eh, eh, resolución de DNS aparecieron y todo. Eh, y por falta de preparo psicológico de ellos, de nosotros también, toda la implementación fuera abortada. Eso fue una experiencia muy, muy mala. De otro lado, tenemos cosas muy buenas, como por ejemplo, empresa, empresas que dependían de CareGridNAT eh, y esas cajas, caja, las cajas que hacen eso tienen limitaciones y estaban con su capacidad limitada, simplemente habilitando con poquísimos comandos, habilitaron a los IPv6, eso lo de una sobrevida de... Muy, eh, casi dos años para que pueda repensar y hacer todo completamente. Entonces, eh, yo que, que veo para el futuro es eh, hacer, respetar todos los protocolos de todas las capas, todos, desde el, desde el planeo de capa física hasta capa de aplicación. Eh, y una otra cosa que, que yo veo como futuro también es incentivar cosas como V6 only o V4 como rodando en topo de V6. Lo que quiero decir, como también Alejandro onten mencionó sobre sesiones bgp que son establecidas sobre V6, el Next Hope de los paquetes V4 es un IPV6 eh, y eso sería una gran facilidad para todos. Eh, tenemos y eso puede ser considerado también XPs y, y, y, y, por ejemplo la vigencia de, de grandes carriers como como Wesley faló eh, entonces eh, veo eso como que es, como una como el futuro y eh, también una parte de, de que veo que es una parte de, de LACMIC en parte ese tema eh, y, y quién sabe también otras instituciones como ISOC es que se cobren más eh, asertivamente, no sé si es en español, pero de con una conveniencia con, con gran que, que eso sea hecho por los los ISPs, incluso eh, quebrando la barrera de lo que es la, el escopo técnico de operacional para escopo administrativo de la CNIC. Eso es un, eso es, yo sé que es un paradigma tremendo. Eh, pero eh, implementar IPv6 costa dinero Gracias, Y perdón, te tengo que apurar con el tiempo porque tenemos que ser bastante estrictos con eso, de todas maneras me quedo con una reflexión que me pareció muy interesante que es el, el hecho de rechazar una implementación porque hubo algún problema y una tolerancia al riesgo que quizás ha desaparecido un poco, yo me acuerdo de algunas migraciones de, de otras tecnologías de IPv4 que tú mencionaste también, que también tuvieron muchísimos problemas y de todas maneras siguieron adelante Um, bien, eh, ahora eh, de nuevo con seguiríamos con el orden como el orden nuevo de alguna manera seríamos con Leslie. Eh, me gustaría escuchar de ti Leslie cómo ves tú desde, desde tu desde tu lugar la evolución de, de hiperversión 6 seis y cuáles deberían ser los próximos pasos que las comunidades deberían seguir. Leslie. Sure, thanks. Um, so I think that there's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 And somebody else from a different network network operator turned and said, wait, I asked for the same thing and they told me the same thing so clearly you know lies were being told to each individual network operator when they weren't talking together. So talk together work together, it is ugly, but the only way to get through this to the desirable outcome is to work together find the immediate problems and solve them. Muchas gracias, Leslie. Hay un montón de temas interesantes de, para mirar de aquí a futuro. Y bueno, me gustaría darle la palabra a Wesley. Adelante. ¿Cómo ves de acá en adelante? ¿Cómo seguimos? Mi reflexión sobre el futuro del IPv6 se va a iniciar con dos preguntas al público. La primera pregunta pueden contestar y la segunda pregunta solamente pensar. ¿Quién aquí?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 Que salgamos de nuestra zona de confort, porque es muy confortable estar en un lugar donde todo técnicamente funciona, anda bien, corre bien, los clientes están satisfechos y vamos a implementar un nuevo protocolo que quizás nos podrá traer alguna clase de inconvenientes, como comentó Douglas. Y principalmente, el, la mayoría de los dueños del ISP no tienen el psicológico preparado para, para conllevar con esas circunstancias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 estar, digamos, eh, presentes, y ya bien lo estamos a nivel de conectividad, poder estar presentes a nivel de servicio eh, más, más pronto que tarde. Por lo tanto, la conclusión es, hay que seguir trabajando, hay que seguir aprendiendo, eh, comparto el concepto de eh, colaborar y, a, y, y no inventar la rueda, digamos, ya, ya han pasado 20 años, algo se ha aprendido, eh, por lo tanto, eso. Eh, seguir avanzando y pensando que ojalá,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 Creo que no hay, en este momento no hay plan B en Internet, no hay otro IP, no hay IPv8, no hay IPv10, nadie siquiera se plantea semejante conversación. Eh, no sé, ¿qué les ¿alguna que le llame la atención, Wesley Douglas? Bueno, Yo tengo un par, pero dale, dale, vos, dale vos. Sí, es indispensable, no hay otro camino a seguir y de igual manera, si pensamos mucho, no tomamos acción. Así como. Si ocupamos irnos a un, un médico, un doctor, hacer un estudio y de ahí empezar un tratamiento, aunque sea largo, tenemos que empezar y es un tratamiento indispensable para que sigamos teniendo una buena calidad de vida. Y la calidad de vida de Internet depende indispensablemente de la adopción masiva de IPv6. O sea, vivir hoy sin, sin IPv6 no es algo más que uno deba pensar o que uno deba elegir, vivir, implementar, crear nuevos sitios, nuevos nodos, empezar nuevas redes sin implementar el IPv6. Materiales hay de montón. En el sitio de LACNIC hay muchísimo contenido práctico para eso. Entonces, sigo en el indispensable. Bien. Eh, yo la sigo mirando de acá. Eh, inagotable. Esa es buena. Es efectivamente inagotable.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 una cosa me llamó mucha atención es IoT. Okay, eh, una cosa que es verdad sobre IPv6 es que IPv6 veo para devolver la realidad de punto a punto de la Internet. Y eh, IoT es, no es server-centric. No debe ser pensado como server-centric como tenemos hoy el IPv4. Entonces, eh, con IoT tenemos... Punto a, la necesidad de punto a punto. Y eso es una cosa que me llama mucha atención. Excelente. Yo iba a nombrar esa misma. Era otra que les había anotado. A ver, eh, inminente. Ah, yo creo, quiero pensar lo mismo de que es inminente, pero también es cierto que hace 20 años pensaba lo mismo. Eh, Market-driven. Eso esa es interesante. Creo que, hay, creo que digamos en el éxito reciente de Provención 6, éxito relativo,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 No es fácil recordarlo. <risa> Esa es muy buena. Sí, efectivamente. Para no es fácil eso existe recordarlo. el DNS, ¿verdad? Para eso existe el DNS, exactamente. No hace falta recordar, no, para eso existe el DNS. No me acuerdo cuál de ustedes dos mencionó algo que me pareció también muy interesante, que es, eh, creo que fuiste tú, Douglas, cuando seguís el camino de una implementación de algo y te encontrás con direcciones IP literales. Eso siempre estuvo mal.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 Flexibilidad me gustó mucho porque ah, bien, bien. IPv6 en, en una implementación correcta da la flexibilidad de que el usuario pueda gestionar sus propias subredes. Y hablando de modelos de negocio, un ISP puede ofrecer esa gestión de sus redes del usuario para el usuario. O sea, en una renta de un modem y algo así, puede ofrecer una posibilidad de gestionar esas subredes, redes de invitados, redes de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 de conectar un dispositivo, enumerarlo, intercambiar tráfico sin pedirle permiso a nadie. El concepto este de Permissionless Innovation, creo que es una de las cosas, quizás la más importante que nos ha dado Internet, y que es lo que ha dado el, digamos, el, la explosión de servicios y, y cosas que tenemos hoy. En, en una red donde hay una multiplicidad de capas de traducción y complejidad intermedia, como mencionaba Leslie, eso se vuelve, se, vuelve más difícil, se vuelve más difícil. Entonces creo que sí que la IPv6 es, es un elemento... Eh, habilitante de la ignorancia. Una cosa que me, me llamó mucha atención es more secure, más, más seguro. Eh, eso eh, es una cosa que es un paradigma porque el NAT supuestamente traza alguna su, supuesta eh, seguridad que es una, una seguridad mentirosa, eh, que se, es fácilmente uh, contornable. Y cuando eh, el IPv6 acaba con la oscuridad, entonces muestra la, la vulnerabilidad que ya existían. Entonces eso es, torna necesario que se sea seguro. Entonces eso es una cosa muy linda, muy, muy bonita. Exacto. Bueno, creo que, creo que por aquí deberíamos ir cerrando el, el, el panel. Nos quedan apenas un par de minutos. Eh, les quería agradecer a, a Sandra y a Leslie.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 Muchísimas gracias, Carlos, y a todo el panel. Los despedimos.